Hey guys. hey guys, lunes 8 de octubre, eh. comienza la semana, no hubo el eh, vlog de fin de semana, pero eh. mantener un hábito es súper, súper difícil. Eh, hay varias vistas de por qué se nos hacen tan difíciles cambiar los hábitos. Hay muchas que tienen que ver con la idiosincrasia, con la cultura y otras cosas que en verdad tienen que ver con la fisiología de el mate. Por lo demás, este, este, esta semana van a estar un poco, no sé, alta en estrés para mí porque vienen grandes cosas en el calendario. Se las comunicaré en el momento adecuado. Internet decía que iba a llover, pero hace sol. No importa lo que vas afuera, hay que ah, sí, desde adentro. Este es el blog 347. Y comienza... Así. Bueno, el lunes es hora del almuerzo eh, estoy... Acá, en esta plaza, no sé si Entonces, Perú, puede ser. La cuestión es que, eh, parte de mi tratamiento es hacer 30 minutos de ejercicio, en lo que sea. Y decidí caminar, porque en verdad, como tengo problemas de la espalda, no puedo correr. Caminar apurado, también es súper buen ejercicio. Llevo 20 minutos, estoy hecho boxe. Sí, verdad. Lo primero que hay que tener en cuenta para cambiar en hábitos, es no hacerlo todo de una. Hay que hacerlo poco a poco. Una vez me recomendaron la aplicación Fabulous para crear nuevos hábitos y la aplicación empieza muy simple. Te sacan una tarea y si la logras hacer tres veces desbloqueas la segunda tarea y así sucesivamente. La idea es ir de a poco para tener un sentido logro. Esta técnica también la, hace, la ocupan los juegos cuando empiezas a los niveles, por ejemplo el nivel de tutorial es, es extremadamente fácil y así la dificultad va aumentando con el tiempo. Aprendiste lo mínimo entonces cada vez el desafío es un poco mayor pero tú puedes abordarlo de mejor forma. Para los japoneses esto se llama Kaizen pero con tareas fáciles abordables y poco onerosas. Si quieren empezar a hacer flexiones eh, Tal vez deberías empezar haciendo tres flexiones, y después cinco flexiones, y después 10 flexiones. La idea es hacer un poco cada vez. Para los japoneses esto es una mejora progresiva, continua. No es necesario hacerlo todo. Lo importante es empezar. El otro truco para hacer más fácil el cambio de hábito es como quitar los obstáculos. Típico que si uno quiere empezar a hacer ejercicio en la mañana, los consejos que te dan, lo, no sé, po. la literatura sobre los hábitos es como dejar la ropa deportiva cerca o incluso dormir con la ropa, de correr. Eso te hará que a pensar que, bueno, ya estoy listo, solamente me falta salir a correr. Quitar los obstáculos. Por lo mismo, yo dejé el desayuno listo ahí. Además, dejé... Ese... Dejé el almuerzo el almuerzo ahí y el café listo como va a llegar y se es mañana en la mañana. quitar los obstáculos. Y al contrario, para ser más difícil caer en la tentación de hábitos malos, eh, tratar de poner el mayor obstáculo posible. Por ejemplo, en mi caso estoy dejando los cigarros dentro del bolso, dentro de la alforja, dentro del estuche. Eh, Abajo Entonces si Quiero fumar En verdad tendré que sacar Todo eso Y entré me... Es una tontera Porque yo me he levantado A las 2 de la mañana Me he puesto ropa Y e ido a comprar cigarro. El tema es que eh, Poner obstáculos Te da El espacio a pensar O hago O no Todo lo contrario po, a, a facilitar las cosas Ya Tomé desayuno Me llevo mi merienda Me levanté Hoy día me levanté Súper temprano Lo cual es súper bueno Porque quiero Empezar a levantarme Muy Muy temprano Estoy Funcional desde las 7 y media, o sea las 8 y media, y me voy a la pega, voy a llegar temprano. Bueno, no grabé mucho hoy día porque estuve bastante ocupado, había hartas cosas que hacer en la pega, pero básicamente esos son los tres tips que eh, he leído y he recabado de toda la información que he buscado para hacer nuevos hábitos, para hacer nuevos hábitos y que eh, sigo trabajando en ello. Algo que no les mencioné y es muy, muy, pero muy importante. Normalmente cuando nos establecemos nuevos hábitos, queremos llegar al 100 de... de de una manera bastante rápida. Pucha, siempre pasa que de repente no lo logramos y por eso decimos, bueno, si no lo mantuve un día, esto ya falló, entonces ¿para qué seguir intentándolo? Uno tiene que ser más empático con uno mismo, tiene que demostrarse un poco más de cariño. En el peor de los casos, eh, lo intentaste y mañana siempre puedes empezar de nuevo. Por ejemplo, mi meta es dejar de fumar, pero si me fumo un cigarro a cierta hora, no por eso voy a sacar y voy a fumarme todos los cigarros, sino que me fumo uno y al apagarlo, trato de procrastinar el siguiente cigarro lo más que pueda. Los hábitos son difíciles de cambiar porque en verdad son, han llevado a años instaurándose en nuestros cuerpos, no funciona la primera, está bien, hay que seguir intentándolo. Ese fue este vlog de los hábitos, el 347, de un blog de sauce Recuerden que estoy vendiendo mi Android Wear y estoy vendiendo mi Polar Cube, si alguno de ustedes se interesa, eh, me avisa. Adiós. Este fue el vlog 347 de un blog de sauce y nos veremos, ojalá, con unos hábitos integrados eso ¿Nunca tiene la disco explota.